Las nuevas tecnologías no son única y exclusivamente el futuro, sino que son el presente que impulsa la innovación y que diferencia los negocios que triunfan de aquellos que se han quedado atrás. Pero además son una fuente de nuevas relaciones sociales en donde surge una problemática muy especializada, muy diferenciada, en donde necesitamos un abogado que no única y exclusivamente entienda de derechos, sino también que esté desarrollando y desplegando su conocimiento y su saber hacer en la materia tecnológica. Por eso, desde Abogado Amigo, te ofrecemos soluciones integrales a tus problemas tecnológicos.